Hola. Con una máscara Hola a todos los que me conocen Y quiero desearles un feliz año nuevo Para todo el mundo Y que este año sea mejor que que pasó Aguante patronato, carajo Lo mejor de Entre Ríos Chao, besito